Shakira se echó a llorar cuando Clara Chia reveló sus planes para la boda perfecta con Gerard Piqué. Clara Chia Martí le confesó a Gerard Piqué cómo quería que fuera su boda. Al parecer, la joven quería una ceremonia muy íntima. En las últimas semanas, Gerard Piqué y Clara Chia Martí han sido protagonistas de varios titulares en la prensa internacional y desde que hicieron pública su relación, la pareja se ha convertido en uno de los focos más mediáticos. Después de solo un año de amor, la joven de 23 años reveló sus planes para tener una boda perfecta y de ensueño con el exjugador. Después de dar a conocer su historia de amor con una foto compartida por Gerard Piqué en Instagram, la pareja se dejó ver paseando más a menudo por las calles de Barcelona, incluso siendo captada por unos paparazzi muy emotivos y derrochadores de emotividad. A pesar de todas las controversias que los rodean por las canciones de Shakira, parece que a la pareja esto no le importa. Mónica Vergara es colaboradora del programa Fiesta, quien señaló que Gerard Piqué y Clara Chia Martí fueron vistos en un local de Barcelona donde charlaron íntimamente sobre los planes de boda de la joven para lograr una ceremonia perfecta y de ensueño con el presidente de Liga del Rey. Un deseo que Shakira jamás podría conceder. Según informó hoy, Clara Martí reveló que entre sus planes para lograr esta boda, la estudiante quiere realizar una ceremonia íntima y privada a la que solo pueda asistir su familia. Para ella esto es muy importante porque así puede conseguir la combinación perfecta y soñada con Gerard Piqué. La novia del presidente de la Liga del Rey busca tener una relación muy tranquila y mantenerse alejada de los focos. Tras la entrevista de Shakira, Clara Martí dejó de planear una boda con Gerard Piqué. Hace unos días, Shakira tuvo una entrevista televisiva exclusiva con el periodista mexicano Enrique Acevedo para N+, durante la cual la colombiana habló sobre su ruptura con Gerard Piqué. El cantante y empresario se separó tras 12 años de matrimonio y tuvieron dos hijos juntos. Además de estas declaraciones, en varios medios se ha difundido la noticia de que Gerard Piqué y Clara Chia Martí planeaban caminar por el altar este año, sin embargo, el plan quedó archivado debido a los reclamos de la barranquillera más recientemente entrevistas que tenía en la televisión. Ante esta perspectiva, Clara Chiamartí deja de planear la boda perfecta y soñada que tuvo con Gerard Piqué, con la esperanza de continuarlos luego de que Shakira se muda a Miami con sus hijos. En días pasados se dijo que sería el primero de abril cuando la colombiana abordara el avión y dejara atrás su vida en Barcelona.